El director del Comando Noreste de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad afirmó este lunes que iniciaron el plan Navidad Tranquila para garantizar seguridad a la ciudadanía. El general Horizon Olivense Minaya expresó que a partir de hoy se enteran en todos los puntos estratégicos, de igual forma las calles cercanas a centros comerciales. Sí, a partir de hoy ya se empiezan a implementar. Ah, previamente lo estábamos haciendo la provincia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 Y todo el que se nos acerque, que necesite que le mandemos servicios, se le va también a tratar de cubrir completamente a partir de hoy. Ha se llamado a la población a denunciar los hechos delictivos para realizar los sometimientos correspondientes. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.